Nosotros montamos el estudio aquí porque básicamente porque eh, era mi casa y era el, el lugar ideal para, para montarlo. Es una casa grande de pueblo eh, y porque precisamente no quería ir a un polígono industrial o a un lugar donde me resultase re relativamente menos asequible hacer el estudio y, además, eh, porque yo desde pequeño, eh, digamos, he construido cosas en esta casa. Estamos en la guardilla arriba y hombre, yo creo que siempre cuento que cuando vienen los, los artistas, ¿no? las bandas sobre todo de rock, ¿no? gente pues eso, con tatuajes, melenas, etcétera, viene al pueblo y, y cambia un poco el chip, es decir, ¿no? vienes del ajetreo de la ciudad, etcétera, vienes al pueblo a grabar y es como que a la gente yo creo que le gusta porque se centra ¿no? exclusivamente, eh, cambia la mente y todo y está lo que tiene que estar, que es a grabar y a disfrutar de la música. Entonces este nosotros eh, bajamos al choco a comer, eh, de alguna manera haces como más comunidad, ¿no? como si fuese una especie de casa rural. Entonces eh, ya no solamente es eh, la música lo que comparte, sino que es una especie de convivencia, en, en muchos casos no son 24 horas, pero sí que pueden llegar a ser 12 o 14 horas en una convivencia total. Yo creo que un pueblo siempre, para cualquier proyecto, pero sobre todo para proyectos artísticos, creo que le dan un toque distinto. No sé tampoco cómo definirlo, no sé si es bohemio, no lo sé, pero es eso, no es como una, una calma, una tranquilidad, eh, silencio absoluto, los pájaros, la naturaleza. Yo creo que es un buen ámbito para desarrollar un proyecto creativo. Pues el, el hecho de montar el estudio aquí, eh, lo que me aporta es eh, como un cable a tierra, ¿no? que es el lugar donde tú has crecido, y quieras que no, cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal eh, el hecho de bajar las escaleras y hablar con mi madre y con mi abuela eh, te dice quién eres ¿no? y dónde estás. ¿no? Entonces, eh, eso para mí es muy importante. Y yo, a pesar de que soy, soy de Pamplona, nací en Pamplona, venir aquí es eso, es como que te, te metes de lleno en el proyecto, cosa que tal vez si estás en Pamplona, no sé, te metes un poco en el bucle de la ciudad, etcétera, no lo sé. Y, sin embargo, el pueblo es un poco de final lo, lo que transmite ¿no? esa, esa calma. También es muy satisfactorio y hay que mirar también eh, por la gente que vive en el propio pueblo. Es decir, que venga una empresa nueva, sea cual sea el proyecto, eh, creo que al pueblo le da mucha vida. La gente, yo creo que suele estar contenta siempre ¿no? cuando recibe gente que viene de las ciudades y se viene al pueblo. La gente está contenta, la gente estoy segura de que le, le va a recibir súper bien, a, ¿no? eh, vaya quien, quien vaya. Plan Reactivar Navarra. Nafarro A Gobierno de Navarra. Nafarro a co gobernua.